El día 28 de marzo estará arribando a Santa Cruz, Bolivia, el presidente de la República de la India, Ramnath Kobi. Eh, ...pues ustedes saben que la India es uno de los países eh, más poblados del mundo... ...es el, el segundo país más poblado del mundo. El presidente de la India, Ramnaco Kovind ...cumplirá la próxima semana una visita oficial de tres días a Bolivia... ...para abordar una agenda que estará marcada por el desarrollo de la industria del litio... ...transferencia tecnológica en el ámbito de software y medicina. Habrá una reunión eh, privada con el presidente Evo Morales Aima... ...posteriormente también habrá una reunión ampliada con ministros de Estado. Posteriormente, el presidente de la India visitará la, la eh, universidad Gabriel René Moreno. También se tendrá una reunión con empresarios privados. El 29 de marzo, el presidente de la India estará visitando Santa Cruz. Se firmarán varios documentos de intención para poder desarrollar importantes proyectos en el país. Pues entre los temas más importantes que se van a abordar durante esta esta visita. Tenemos eh, el tema del litio, tenemos el tema uh, del corredor ferroviario bioceánico, tenemos el tema de salud y también el tema de desarrollo de software a través de un centro de tecnologías de información y comunicación. La autoridad destacó el interés de la India en la industria del litio, pero resaltó la experiencia de ese país en otras temáticas estratégicas sobre lo que se hará diferentes acuerdos bilaterales. Adicionalmente se conversarán... Aspectos relacionados al tema espacial, también eh, eh, temas culturales y también eh, se trabajará el tema de eh, extensión de visas para pasaportes diplomáticos y para pasaportes eh, eh, oficiales. Importante mencionar que la India ha desarrollado experiencia en el tema de medicina y la farmacéutica. Ha desarrollado experiencia en software y es importante aprovechar dicho conocimiento. Tiene que ver con la producción de productos oncológicos, tiene que ver con la producción de antivirales y retrovirales, tiene que ver con la producción de vacunas, que son procesos bastante complejos que ameritan grandes inversiones y por supuesto para eso es que nosotros estamos pretendiendo esta transferencia de tecnología que en algún momento más adelante nos permita ser más independientes en el aspecto de salud de nuestro país. El presidente de la India llegará con una delegación de 100 personas desde Croacia. Equipo de avanzada de dicho presidente ya se encuentra en territorio nacional.